Tienen derecho a la privacidad y a guardar su información personal en reserva decidiendo quiénes acceden a ella, en qué momento, forma y lugar. Eso es más o menos como usar la navegación privada en Internet. además más por la línea de usar herramientas que incorporen mecanismos de cifrado y motivar a tu familia y amigos a usarlas en su comunicación diaria. Derecho número 2: Tienen derecho de crear y disfrutar libremente del acceso, difusión y reutilización de cualquier contenido. O sea, bajarme películas de internet. Claro que no. Me, me refiero a que puedes usar cualquier cosa que permita democratizar el conocimiento. Licencias como Creative Commons. O voy a hacer lo que no hace ningún candidato presidencial y usar tu derecho a citar otros trabajos. Derecho número 3. Tienes derecho al uso experimental y recreativo de la tecnología. Tienen derecho a usar los productos tecnológicos para investigar, experimentar, aprender y divertirse O sea jugar Pokémon GO ¡Pero por supuesto! O sea que la ordenanza del apunte es ilegal ¡Pero claro que lo es! No necesitas ser una parodia de un personaje del antiguo testamento experto en derecho digital para darte cuenta de eso Ahora que han sido iluminados ¡Vayan y compartan este mensaje con todos los ciudadanos! ¡Ay, qué pere! Eso está hasta allá! ¡Santas direcciones IP, chicos! ¡No es tanto esfuerzo! ¡Tomen! ¡Entren a esa página web! ¡No solo encontrarán los tres derechos que les acabo de mencionar! Sino los 10 derechos digitales que todo ciudadano debe conocer. Compártanlo con su familia y amigos solo con un clic. Más fácil no lo puedo hacer. Sí, sí, es verdad, es verdad. Así es, muchas gracias Moisés Digital. Excelente amigos. Ahora vayan por el mundo y difundan los derechos digitales.